Se suponía que el monitoreo de cansancio ocular en los vehículos nuevos de China iba a traer beneficios para los conductores, sin embargo en el último tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza. Un chino. Pero entonces el guano tiene que, <risa> tienen que hacerlo Pero más detallista. No, claro, de más, más chiquitito. El, claro. Los conductores oh. han afirmado que este sistema en muchos casos ha confundido la forma natural de los ojos de los conductores con los que suelen eh, formarse Hola. cuando uno está cansado Soy y a punto de dormirse. Un melo <risa> Un melo chino.